Espero que... Mm. ¿Dónde dice eso? Arriba en los dos rectángulos. Ah, no he picado. O sea, aquí vamos a viajar un año en el futuro. Sí. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Aló! ¿Viste? no, no, no, no, momento que no, se ve nada no, <risa> qué No me da miedo. Ay, ay. A ver si apágala como unos segundos para que se te. la luz roja de la cámara. Mira la foto para allá, Oscar para tu lado. Mira, mira, mira, mira, la mira, mira, ¿Te apaguen la luz que estuvieran... ¿Estoy en la pieza? Ahí voy a chugar con su rueda. Yo voy por la derecha. <risa> yo voy por la izquierda. Ya. ¿Yo Tengo a chugar? ¿Yo voy con la capa? Ya ¿Vale? ¿Sí, bueno? <risa> <risa> llegamos. ¡Ay! Oh, ¡Mira, me encima de la capa! Oye, está puesta. ¿sí, ¿eh? ¿Realmente está ahí oscuro este que Sí, dije que hay que ¡Qué sí ¡Qué ¡Qué Es la idea la foto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se vuelve a amar?